Próxima estación, Martín Carrera, correspondencia, con línea 6, dirección El Rosario. Ningún pasajero debe permanecer a bordo. Próxima estación, Talismán. Próxima estación, Bondojito. Próxima estación, Consulado. Correspondencia, con línea 5, dirección Pantitlán Politécnico. Próxima estación. Canal del Norte. Próxima estación. Morelos. Correspondencia con línea B. Dirección. Buenavista. Ciudad Azteca. Próxima estación. Candelaria. Correspondencia con línea 1. Dirección Espantitlán. Observatorio. Próxima estación. Fray Cervando. Próxima estación. Jamaica. Correspondencia con línea 9, direcciones Pantitlán, Tacubaya. Próxima estación, Santanita. Correspondencia con línea 8, direcciones Garibaldi, Constitución de 1917. Ningún pasajero debe permanecer a bordo.